Así informaron la mañana de este jueves las autoridades policiales. El hecho fue registrado en la comunidad de Atillo. Efectivos agentes de nuestra Policía Nacional en el día de ayer apresaron a un hombre acusado del robo del dinero. El detenido es el nombrado José del Carmen Polanco, de 43 años, que reside en la sección Atillo, aquí en San Francisco de Macorís. De acuerdo al informe policial... El Carmen Colanco fue apresado por nuestros agentes por el hecho de este haberle sustraído a un ciudadano la suma de 28 mil pesos, ocupándosele al detenido al momento de su detención la cantidad de 20 mil pesos, por lo que este será puesto a disposición de la justicia. NTN, Arix la Antigua.